Hola de nuevo, yo creo que ya estamos de vuelta ahí y nos tienen que confirmar, por favor, les pedimos mil disculpas eh, porque tuvimos un inconveniente técnico aquí con, con nuestra plataforma eh, a través de, digamos que del internet y de la plataforma que tenemos para streaming, pero necesitamos que por favor nos confirmen si nuevamente estamos de regreso, tenemos si nos ven, si nos escuchan, si escuchan la voz de esta mujer, uh -huh. saludos de nuevo. A todos. Hola, comentan. Bienvenidos. Qué pena que un, por el inconveniente, de ¿verdad? Que esto es un tema técnico que pues, se nos salió de las manos por un tema de Internet, pero finalmente estamos nuevamente aquí de regreso. Así que queremos compartir con ustedes y los que llegan de nuevo, eh, o por, llegan por primera vez a esta transmisión de Academia seguros de jueves 28 eh, de septiembre de Academia seguros con Laura y Andrés Toro, pues... Eh, los felicitamos por quedarse ahí juiciositos y tenernos mucha paciencia con el incidente que acabamos de, de tener. Entonces, sí, bueno, yo gracias. creo que... Pues, Disculpenos por el inconveniente, ya entonces vamos a, a retomar. Vamos a retomar entonces de una vez, eh, teniendo en cuenta en la parte donde íbamos que era efectivamente... Vamos a empezar de una vez con nuestra plataforma Subseguros. ¿Les parece? Entonces confirmenos ahí estamos bien con la con el audio, perfecto, creo que sí, creo que sí, nos están diciendo que tenemos bien el audio, gracias Jorge, gracias Juan David Reyes, Paola, por ahí está Julián Melo también viendo y efectivamente entonces vamos a empezar a compartir nuestra pantalla para que Laura, la profesora de hoy en Academias de pues retome con ustedes donde íbamos. Y vamos a empezar ahora sí en filmen, okay Entonces, a continuación, voy a compartirles mi pantalla y por favor confirmenme que ahí estamos efectivamente en nuestra plataforma. Gracias Luisa, Luisa Fernanda Gudelo, está diciendo hola, sí, muy bien audio. Gracias Luisa por estar ahí, por compartir con nosotros. Marco Mosquera Ramírez está viendo, y te damos la bienvenida. Y pues ahora sí los voy a dejar entonces con la teacher Laura Acevedo. Listo, bueno, vamos a empezar entonces. Eh, les contaba que en la parte del inicio, que es la primera pestaña que ustedes ven al ingresar a subseguros, eh, visualizan todo lo que es el asistente virtual, que es una herramienta muy importante que, que tiene subseguros. También visualizan lo que es eh, cotizaciones sin cerrar, que es donde ustedes van a poder ver todas las pólizas que están sin, que están sin expedir, o sea, en el momento se están cotizando, se está como iniciando el... El, el negocio con el cliente, entonces ustedes aquí van a poder ver todas las cotizaciones que tienen pendientes por cerrar, pueden llevar seguimiento, miren que yo al dar clic en, en, el, en el link de las cotizaciones me va a mostrar las seis cotizaciones que me dice que tengo pendientes, entonces aquí las pueden ver, me dice que son tres pólizas y tres anexos que tengo en ese estado. También pueden ver las, las pólizas en expedición, que son las pólizas que la, la aseguradora está en el momento emitiendo. Entonces, como no están ni vigentes, ni en cotización, ni en otro estado, entonces debemos ponerla en expedición para saber que al momento que ya se expida esa póliza va a pasar a estado vigente. Regálame un momento que yo creo que por aquí, por el interno, Laura, me están diciendo que no estamos compartiendo la pantalla. Vamos a verificar... Que si efectivamente la estemos compartiendo. Regálenos un segundo por favor. Gracias a la persona que nos, puede, que nos dijo. Luisa, Fernanda, Gudelo, Juan David Reyes Huerta también nos está diciendo por aquí que no se ve. Así que vamos a verificar efectivamente que se esté viendo la pantalla. Ahí la estamos compartiendo y por favor Luisa, Juan David, Joana y Gina. confirmenos que sí estén viendo la pantalla en este momento. Y para poder entonces retomar y continuar con nuestra sesión, aunque un poco accidentada, esa es la sesión accidentada de Academia Subseguros, pero les pedimos a todos mil disculpas. Yo creo que en dos minuticos lo van a tener ahí la pantalla compartida, ¿vale? Ahora sí. Ahora sí en la pantalla. Gracias Gina. Gracias Juan David Reyes. Ok, perfecto. Ahora sí entonces... Profe, retome desde donde digamos otra vez. Bueno, retomamos. Eh, les contaba que están, en ese momento están viendo el inicio en pantalla. Confírmeme que les estén viendo en pantalla. Perfecto, ahí sí nos confirmaron Juan David, Gina, Ra, bueno, Rafael, Luisa, gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces eh, vamos a seguir. Vamos entonces en la, en la pestaña Inicio, que es la pestaña la primera que ustedes ven cuando ingresan a Subseguros. Esta pestaña les muestra toda la información de la agencia global y en tiempo real. Entonces ustedes aquí pueden ver cotizaciones sin cerrar, que son todas las pólizas que tienen el estado cotización. ¿Qué quiere decir? Que no se han expedido y que las tenemos ahí todavía, todavía pendientes para, para cerrar el negocio con el cliente. Entonces, cuando yo doy clic en el, en el link que aparece en el inicio, me muestra las seis cotizaciones, entonces me dice son tres pólizas que están en ese estado y tres anexos. Entonces aquí ya me da el total de las seis pólizas que, que me dice que tengo en, en cotización. Vamos a volver al inicio y vamos a mirar entonces el estado de expedición, que es cuando la aseguradora está emitiendo la póliza. Entonces ustedes aquí pueden ver que hay cinco pólizas en estado de expedición y 12 pólizas por renovar. En cartera yo puedo ver en este momento qué cartera tengo pendiente con, el, con, cada, con cada cliente en los próximos 30 días. Entonces, al darle clic a cartera, me filtra la fecha en los próximos 30 días y me muestra los pagos que efectivamente tengo pendientes con cada cliente. Entonces aquí puedo ir viendo qué pagos tengo pendientes y ahí mismo se puede ir haciendo la gestión de cartera. Tenemos también las tareas pendientes, que es donde ustedes pueden ver todos los, como todas las actividades que se programan entre usuarios todos los días. Entonces, si yo tengo, digamos, una o dos tareas pendientes, aquí me van a aparecer. Al darle clic, me muestra mis tareas, que es donde me van a aparecer todas las que otros usuarios me han asignado. Vamos a poder ver también los siniestros pendientes, que son los siniestros que todavía están en estado proceso. Entonces ustedes aquí pueden ver que son tres siniestros que no he finalizado, todavía estoy en trámite o estoy en proceso con esos siniestros. Y también pueden ver los cumpleaños de los clientes. Entonces ustedes aquí pueden ver qué clientes van a cumplir años para ustedes empezar a hacer la gestión con ellos, de enviarles una tarjeta o enviarles un correo o hacerles una llamada de felicitación. Si tienen alguna duda, nos la van compartiendo y vamos, vamos resolviendo de una vez en vivo las dudas. El otro módulo que queremos compartirles es el módulo de asistente virtual. El asistente virtual les permite a ustedes eh, brindarle la información al cliente del producto que está adquiriendo. Digamos que adquiere una póliza de autos. Entonces ustedes van a poder ver el correo que ustedes le van a enviar al cliente. Tenemos las plantillas en la parte de arriba, donde le voy a dar clic. Entonces, esta es la plantilla que recibe el cliente, tal cual. Entonces, aquí dice, este sería el logo. Aquí va a aparecer el logo de la agencia, aquí va a aparecer toda la información de la agencia. Mire que dice dirección, teléfono, correo y nombre de la agencia. Este es el encabezado que nos dice el nombre del cliente, la agencia que es la que está enviando la información el ramo de la póliza y aquí nos dice entonces el número de póliza, la fecha de vencimiento y ustedes aquí pueden ver los tres botones de respuesta. Entonces, está, quiero agendar una cita con mi asesor, si quiero renovar mi póliza o no estoy si seguro de renovar mi póliza. Entonces, si el cliente da clic en alguno de esos tres botones, automáticamente ustedes van a poder ver la respuesta en el, en el panel. Y tenemos el de cartera, entonces el de cartera tiene el mismo encabezado, la misma información, pero me va a decir cuál es la fecha límite del pago y cuál es el valor a pagar que, que debe realizar el, el cliente. Son dos botones de respuesta, ya realicé el pago o quiero agendar una cita con mi asesor. Entonces decía que ustedes pueden visualizar eh, los correos para que estén seguros de lo que le están enviando al cliente. También tenemos entonces el resumen, el resumen nos muestra cuántos correos se han enviado, cuántos se han leído y cuántos se han contestado. Aquí ustedes pueden ver el panel, pues aquí pueden ver que digamos el cliente Laura Marcela Acevedo recibió el correo de recordatorio de pago de la póliza 256322. Con eso yo también puedo venir aquí al, al buscador y decirle bueno, ¿qué correos le he enviado a Laura? aquí me va a filtrar todos los correos que yo le he enviado al cliente. En qué fecha los envié, si sí recibe el correo, qué respuesta le dio. En caso de que el correo no llegue, la plataforma le va a indicar que el correo no se encontró, que por favor hay que configurarlo para que le llegue la información. Desde aquí entonces están los días de anterioridad para cada correo. Entonces ustedes aquí pueden ver días de anterioridad para la primera alerta en el correo de cartera. Entonces está configurado 30 días, 30 días antes de la fecha límite de pago, al cliente le va a llegar el correo recordándole que tiene ese pago pendiente. La segunda alerta, entonces la segunda alerta con cuántos días de anterioridad la queremos enviar y el recordatorio de pólizas, entonces este es el recordatorio de vencimientos, con cuántos días de anterioridad, la primera alerta y la segunda alerta. Con esa configuración es que llegan los correos electrónicos, entonces vamos ahora a clientes, que es de donde asignamos los permisos para que esos correos puedan llegar. Entonces tenemos estos iconos que ven ustedes acá, que es el mensajito, el celular y la personita, cuando están en verde es porque ya están habilitados esos correos y esos mensajes. Y cuando están en rojo, como lo ven aquí, es porque no se han habilitado los permisos. Entonces, cuando yo ingreso al cliente, yo puedo ver en la parte de abajo los permisos, entonces me dice enviar correo pólizas por vencer, enviar correo cartera por vencer y enviar mensajes de texto. Yo desde aquí inhabilito o habilito esas opciones para cada cliente. Entonces en el caso de que lo queramos hacer con cada uno de los clientes que tenemos. O de lo contrario también lo puedo hacer eh, seleccionando todos los clientes, y si quiero habilitarlo para todos los clientes, entonces le digo acciones globales, administrar asistente virtual. Y aquí nos permite poner correo recordatorio de pólizas. Entonces quiero que lo, en este momento le voy a poner que no lo envíe, para que ustedes vean cómo es el, el cambio. Entonces le digo guardar. Déjalo activo este. Entonces automáticamente hay uno que me queda inhabilitado. Y si lo vuelvo a seleccionar y le digo que quiero que les llegue a todos, entonces ya lo voy a tener aquí predeterminado hasta que les llegue a todos. Entonces le digo guardar. Y aquí ya me queda entonces habilitado para todos los clientes el correo y el mensaje de texto. La otra opción que tenemos es enviar eh, usuario y contraseña al, al cliente. El cliente entonces va a recibir un usuario y una contraseña donde él va a poder ingresar a la plataforma y puede ver toda la información de pólizas, de cartera, documentos digitales, anexos, para que él entonces si necesita de pronto la póliza física la pueda descargar, ya no tiene necesidad de llamar a la agencia, pedir el, el PDF, sino que él desde, desde el usuario de él los puede descargar y puede ver toda la información que está actualizada. Tenemos también entonces la administración de los mensajes de texto. Ustedes desde acá entonces van a poder ver si el cliente le llegó el mensaje de texto y no le ha llegado. Miren los ejemplos que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, está esta es, que dice Adriana Valle, ya realice el pago. Fue la respuesta que el cliente le dio al, al mensaje de texto. Al momento que el cliente le llega el mensaje de texto, él va a poder ingresar al, al panel de la plataforma y va a poder dar, va a poder dar respuesta a ese, a ese correo. Si tienen alguna duda en este momento, nos la pueden compartir. Vamos a ir entonces resolviendo las dudas que tengan en el asistente virtual y en el mismo. Es muy importante, les recuerdo, que resolvamos las dudas aquí eh, en vivo, pues porque todos obviamente aprendamos y cultivemos digamos que un espacio de académico que eso es lo que pretendemos hacer y además para que aprovechemos todos estos espacios porque eh, próximamente van a venir otros temas muy importantes además de lo que estamos haciendo con toda la, nuestra nuestras plataformas subseguros, perdón, a, digamos que ahondando un poco más allá en cada uno de los, de los módulos como lo está haciendo Laura en este momento, vamos a tener temáticas muy interesantes como marketing, como otros temas muy, muy, muy interesantes para que no se lo pierdan. Así que, por favor, eh, vamos a participar, vamos a preguntar. Y aquí nos dice Rafael, hay que pagar por los usuarios de los clientes. Esa es una pregunta muy chévere y muy interesante. ¿Qué nos dice Laura? Bueno, por los usuarios de los clientes, vienen incluidos dentro de la licencia que ustedes adquieren. Entonces, al adquirir la licencia, tienen usuarios ilimitados para los clientes. No hay que pagar un costo adicional, vienen incluidos en el valor que ustedes pagan al momento que adquieren la, la licencia. Perfecto. Lo pueden ver también en la página, en www.subseguros.com, pueden ver toda la información de los planes. Y ahí pueden ver que está incluido el, el, los, los usuarios ilimitados para los clientes. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda? Vamos entonces con... Configuración de la agencia. Configuración de la agencia lo van a encontrar entonces en la pestaña más, Configuración de agencia y aquí van a encontrar entonces vendedores, que es desde donde yo puedo crear todos los vendedores de mi agencia. Entonces los creo desde acá, le digo registrar vendedor y acá puedo empezar a poner todos los datos del, del vendedor. Hay datos muy importantes que deben tener en cuenta y deben saber que son información fundamental al momento de crear el, client, de crear el vendedor, perdón, que son eh, principalmente pues, el nombre, la cédula, son datos muy importantes, eh, porcentaje de comisión, entonces desde acá definimos cuánto se va a ganar el vendedor ya sea de la comisión de la agencia, de la comisión que recibe la agencia, o de la comisión que, que sería sobre la prima. Entonces aquí me dices, el vendedor se va a ganar el 70%, ¿cierto? Y acá yo le digo comisión sobre, que era lo que veíamos en el tip del, de la capacitación del juez, del juez de la semana pasada, y era que sobre agencia, yo voy a calcular el 70% sobre la comisión que recibe mi agencia. O sea, digamos sobre el 50, calculo el 70%. Y sobre la prima neta, entonces si la, si la póliza tiene un millón de pesos de prima neta, ese 70% sale de ese millón de pesos. Bueno, la, la explicación que, que les doy en esa parte, que es muy importante que la configure También está comisiones por ramo que es desde donde ustedes pueden configurar la comisión del vendedor en caso de que tenga un porcentaje diferente por cada ramo. Entonces, si sí, yo en autos tengo una comisión, pero resulta que si vendo en vida también me dan una comisión, pero mayor a la que me dan en autos, entonces, la podemos configurar desde acá. Van a tener entonces las, las aseguradoras, todas las aseguradoras que maneja la, la agencia, y los ramos por cada una y aquí la pueden configurar. Está porcentaje de comisión y sobre qué se va a calcular, sobre agencia, sobre... Esa es entonces la creación de los vendedores. También tenemos los mensajeros. que eso hace parte del módulo de diligencias, que ya lo vamos a ver. Y es desde aquí donde yo puedo crear los mensajeros que me maneja la agencia. Entonces, si la agencia tiene cinco, cinco mensajeros que son los que entregan las pólizas, entregan los SOAT a cada cliente, los voy a crear desde acá con toda la información personal. Están las aseguradoras. Desde aquí ustedes pueden crear todas las aseguradoras que maneja la agencia con todos los datos, nombre, NID, eh, cuenta bancaria que es muy importante que la tengan los clientes para el momento de hacer los pagos de las pólizas, los ramos, veíamos cómo se crean los ramos en la capacitación pasada, entonces aquí creamos el ramo dando más, crear ramo, ubicando el ramo, el ramo principal, damos que es autos, y colocando el alias que vendría siendo el, el, perdón, el, el subramo. Acá le damos entonces guardar y seguir editando. y me dice que ya tengo el ramo creado, entonces, con el otro nombre y aquí ya me permitió crearlo entonces le digo más aseguradora para saber que entonces está este ramo vinculado a diferentes aseguradoras acá le pongo que es 25 porcentaje de IVA, 19% entonces así es como se crea el, el, el ramo y ustedes desde acá van a poder visualizar todos los ramos que ya tienen creados. desde acá me, me indica cuál es el nombre del ramo y el número de aseguradoras que tiene el, el, el ramo. Vamos a ver entonces el estado de los siniestros. Desde acá ustedes pueden configurar todos los estados para, para los siniestros, que sería como todo el proceso que hace un siniestro. Están los usuarios, que lo veíamos en la capacitación pasada, donde ustedes van a poder administrar todos sus usuarios de la plataforma, con permisos, con la información de cada usuario. Entonces pueden configurar el nombre, el apellido, el nombre del usuario, restablecer la contraseña, asignar o, o quitar permisos para cada uno de los usuarios en cada módulo. Vemos también entonces las, las sedes que es cuando ustedes tienen una oficina, o sea, otra oficina, una sucursal, entonces la pueden crear desde acá con toda la información. Y tenemos entonces información de agencia. En información de agencia es donde se configura toda la información del nombre, el NID de la agencia, la resolución de facturación, que es muy importante, el logo que al momento que yo quiera actualizarlo, de pronto el logo está muy pequeño, o de pronto lo quiero, lo que, le quiero cambiar una letra, lo modifique, entonces lo cargo aquí para que se vean todos los documentos, remisiones, recibos de caja. Entonces aquí es donde configuramos toda esa, toda esa información. Tenemos los motivos de cancelación y no renovación. Entonces desde acá es donde ustedes van a poner los motivos más comunes por los cuales los clientes cancelan las pólizas o no las renuevan. Es muy importante eso, ¿por qué? Porque desde aquí ustedes pueden hacer una, una estadística de por qué los clientes cancelan más las pólizas, por qué no las renuevan y con eso pues sacar estrategias que les pueden servir a ustedes. Dudas hasta aquí en este módulo. Les comparto también en esta, en esta parte importar datos, que es desde donde ustedes pueden cargar o migrar toda la información de la agencia. Entonces pueden cargar pólizas, pueden cargar los, los, los anexos, los riesgos para las pólizas colectivas, los clientes. Voy a entrar entonces en la parte de clientes porque les quiero compartir que la plantilla se, se modificó. Entonces la plantilla ya tiene una actualización que es donde ustedes pueden agregar datos. Ya digamos que tiene cliente una segunda dirección, un segundo teléfono, un segundo celular, lo pueden agregar en la plantilla. Entonces es muy importante que la plantilla pasada que tenían la reemplacen por esta, para que en el momento de emigrar no tengan ningún inconveniente. Bueno, hasta aquí. ¿qué dudas, ¿Qué dudas tienen? Compartan los comentarios, cómo les ha parecido hasta ahora el, el, la capacitación, los módulos que hemos visto. Perfecto, y ahí, como para, digamos, que agilizar el tema, estén muy atentos que en el chat nuestro equipo de respaldo les está contestando de manera muy juiciosa así que continuamente nuestra teacher Laura les va a preguntar cómo van, cómo vamos para que ustedes pregunten para que todos puedan ver y efectivamente esto también quede para la posteridad pues evidentemente el video y las respuestas para que todos veamos allí y para eso les estamos contestando entonces de manera textual en nuestro chat en vivo aquí en Academia Sobseguros. Algo muy importante en el módulo del inicio y es que cuando un usuario ingresa a la plataforma lo primero que debe mirar es este módulo. Aquí se da cuenta cómo está la agencia, o sea, qué, qué tengo en cartera, qué tengo en pólizas, qué tareas tengo pendientes que no he realizado y debo gestionar eh, urgentes, qué siniestros tengo pendientes que los siniestros son un tema tan delicado en la agencia. Y pues obviamente los cumpleaños que son algo que da un valor agregado a la, a la agencia y pues hace sentir bien al, al cliente. También es muy importante que digamos el gerente o la persona que dirige la agencia esté también pendiente de este, de este módulo, que aquí le indica toda la gestión que se está haciendo en cada, en cada área. Muy importante tener en cuenta eso. En el módulo del asistente virtual tener en cuenta que es algo que la verdad reduce tiempos, tiempos en, en llamadas, tiempos en, en la gestión de cartera, que es algo que quita mucho tiempo en una agencia. Y desde aquí entonces lo pueden hacer de forma automatizada, subseguros. No hay que hacerlo de forma manual, él automáticamente manda el correo para que ustedes gestionen ya después de recibir la respuesta del cliente qué, qué proceso deben hacer en la renovación y en el pago. Es muy importante esos dos, esos dos módulos. Y acá les indica, en el tema del asistente virtual, acá donde les estoy señalando, les indica cuántos correos les quedan, cuántos mensajes de texto. Para que ustedes estén pendientes, que al momento que se terminen esos correos y sus mensajes, estén pendientes de, de volver a cargar esa, esos correos y sus mensajes. Perfecto. Vamos entonces con la segunda parte de nuestra presentación. Y... Continuamos entonces, ahí veíamos el asistente virtual, ¿verdad? Vamos entonces con el módulo de inicio, ese que ya acabamos de pasar, ¿cierto? Entonces, cualquier pregunta que tengan con relación al módulo de inicio, pues por favor aprovechemos que estamos con la Laura aquí en vivo, para que respondamos y de entre todos vamos a aprender un poco más acerca de todo lo que venimos haciendo con Subseguros, ¿verdad? Luego de esto entonces, configuración de agencia que es lo que acabamos de ver donde ustedes pueden ingresar toda la información de sus ramos de sus aseguradoras todo lo pueden ver entonces desde aquí entonces muy importante que ustedes miren sobre todo eh, las pólizas por renovar estar muy pendientes de este de esta alerta porque aquí es donde ustedes pueden ver cuándo se va a renovar la póliza de cliente y estar pendiente de, de, de hacer toda la gestión. Entonces aquí ustedes pueden ver, listo, estas pólizas se van a renovar, pueden exportarlas a Excel, pueden entonces descargar toda la información y desde acción entonces pueden hacer la renovación, hacer la renovación de la póliza para que sepan entonces que ya hicieron la renovación, ya el cliente recibe el correo, ya hicieron toda la gestión con él. también es muy importante el tema de las tareas las tareas porque son importantes les contaba en la capacitación pasada que ustedes pueden ya tienen la, la actualización de bitácora de, de gestión que es donde ustedes pueden ver los días transcurridos en cada tarea pueden ver también las observaciones yo le puedo hacer las observaciones a, a las tareas entonces digamos que es una llamada para un cliente entonces acá me dice llamar el cliente y yo aquí puedo hacer la observación entonces se llama el cliente, yo llamé hoy, entonces le digo añadir y aquí me va a quedar la fecha en que yo realicé la llamada y toda la gestión que hice con él, entonces al momento que yo vaya a volver a ingresar a esa tarea, ya sé que ya le hice una observación y ya sé que me dijo el cliente, para así poder llevar como todo el seguimiento a, la, a la, toda la gestión. Entonces acá me da las observaciones, yo aquí también puedo ver... Eh, los días transcurridos, como les decía. Entonces, ¿cuántos días tiene esta tarea en, en ejecución? Y aquí en todas, es donde el donde del gerente puede ver las tareas de todos sus usuarios. ¿Cómo van? ¿Cuántos días llevan en ejecución? Si ya las terminaron, entonces el chulito les muestra que ya terminaron la tarea. Ok, hay una pregunta... Profe, la hora muy importante que nos hace Alejandro Jaramillo, quizás ya pasaste por ahí, pero, pero vale la pena, me parece a mí, recordar. Alejandro pregunta que cómo se envían esos correos, ¿cierto? Los correos y esos mensajes y cómo se cargan si se acaba ¿cierto? Entonces, evidentemente, como para que le reiteres a Alejandro Jaramillo, eh, pues esa pregunta es cómo se envían esos correos y esos mensajes y cómo se cargan si se acaban, bueno, ¿cómo se envían esos correos? Como les mostraban clientes, ustedes habilitan los correos y los mensajes de texto. Entonces, cuando yo creo el cliente, o cuando yo entro y lo edito, y le doy el permiso de que sí quiero que a ese cliente le llegue ese correo y ese mensaje, entonces ya la plataforma automáticamente, cuando la póliza se vaya a vencer, 10 o 20 días antes que fue lo que configuramos, le envía el correo al cliente. O sea que no hay que hacer ningún como ni, nada manual, o sea, ningún proceso manual, sino que la plataforma se encarga de eso. Y el correo va a llegar a este correo principal, que es el que ustedes van a poner cuando crean el cliente. Por eso es muy importante este dato, el correo principal y el celular principal, que es a donde van a llegar los mensajes de texto. Así es como se envían. Entonces, habilitando el permiso... Y se recargan, en caso pues de que se acaben, se recargan comprando el paquete. El paquete tiene un costo de $40,000, tiene $2,500 correos y 300 mensajes de texto. Entonces, si digamos, yo en este momento digo, quiero adquirir el paquete y en el momento tengo, digamos, 200 correos, entonces voy a tener $2,500 correos que estoy adquiriendo en este momento más los 200 correos que ya tenía que no he gastado. Entonces son acumulables. Cada que se vayan acabando, ustedes van comprando el paquete para que tengan siempre el, el servicio del correo y el mensaje de texto. Ok, perfecto. Entonces ahí es muy importante Alejandro, eh, recordarte que evidentemente te puedes comunicar con nuestro equipo, nuestro staff, y ellos te van a dar muchos más detalles, porque pues vamos a entender que este es un espacio un poquito corto además de que tuvimos hoy un traspiés en tema técnico eh, nos falló la plataforma para hacer el streaming así que bueno les pedimos a Alejandro y a todos los asistentes de verdad eh, pues una disculpa y además agradecerles de todo corazón porque están todavía ahí muy juiciosos participando así que vamos a continuar y vamos a tratar de, de abarcar pues, los temas que, que ustedes están ahí comentando bueno, también quiero que, eh, compartirles que el, el correo el correo que se envía desde el asistente virtual y el usuario que se está aquí habilitando, que es este que vemos acá, son dos diferentes. Entonces una cosa es el correo que se le envía al cliente, o sea que él va a recibir eh, cada mes con el pago o cada año que se va a renovar la póliza. Y muy diferente es el usuario y la contraseña que a él le van a llegar para que él pueda ver el estado de las pólizas, para que pueda ver el, el, los documentos digitales y para que pueda ver la cartera. Entonces, si él tiene el usuario y la contraseña, pues imagínense, él va a poder ingresar, va a poder ver la información de él y adicional le va a llegar el correo que le está recordando el vencimiento de la póliza o el vencimiento del pago. Ok, perfecto. Entonces... Con eso creo que vamos a terminar la sesión de hoy por respetar el tiempo de ustedes y el tiempo del equipo de Subseguros. Seguramente vamos entonces a encontrar una eh, un espacio un poco más eh, un poco más ameno un poco más abierto y sin digamos que sin, sin la falla técnica que tuvimos hoy. Eh, lamentablemente Laura pues de verdad agradecerte de todo corazón porque lo estás haciendo de una manera muy chévere y muy divertida y un poco más dinámica eh, aprovechando estos espacios y estos canales sociales que tenemos para todos nuestros clientes Alejandro, Rafael eh, bueno, a todos los asistentes que están allí participando les agradecemos mucho eh, esa retroalimentación esas inquietudes que nos están haciendo llegar todo lo que estamos haciendo entre Laura eh, bueno, Andrés y todo el equipo que hay detrás de SobSeguros eh, es un esfuerzo, ¿verdad? humano, muy bonito, muy profesional, para que ustedes tengan la mejor herramienta como software de seguros en Latinoamérica y seguramente pues puedan ver eh, grandes cambios. Eh, se, se avecinan grandes, cosas... Muy, o sea, cosas muy, muy grandes en seguros donde ustedes van a poder ver una actualización que vamos a tener. Ya se las hemos compartido pues, mucho, pero queremos que estén preparados y es el cambio que vamos a tener en el formulario de pólizas. Va a ser una visualización más amigable, donde ustedes van a poder ver más agrupado cada, cada concepto que tiene el formulario. Entonces pues muy pronto van a tener el cambio, espero les guste, espero pues se puedan adaptar a él muy fácil. Y pues ya los cambios que hemos tenido que se los hemos compartido el correo que son bitácora de gestión. Vamos a tener entonces nuevos informes para que ustedes los puedan visualizar. Y pues vamos a ir compartiendo todas las actualizaciones que vamos teniendo tener cada, cada mes. Ahí tenemos entonces de verdad un espacio de un momento de encuentro muy agradable que seguramente se va a repetir los jueves de 4 a 5 de la tarde. Esto se llama Academia Subseguros. Es un espacio eh, con mucho profesionalismo y también digamos que un poco eh, rompiendo los esquemas de todo lo que veníamos haciendo para muy, todos ustedes. Muy importante también. Eh, pues les quería pedir el favor que, por, que nos compartan los temas en los cuales quieren como profundizar más. Para nosotros cada jueves irles, irles como resolviendo dudas, ir profundizando en cada uno de los, de los temas, listo. Así es, por lo pronto vamos a ir dividiendo eh, todo este gran software de seguros en unas fracciones un poco más pequeñas para que podamos ver a profundidad algunas cosas, algunas temáticas. Vamos a tener... Eh, entre algunos espacios académicos vamos a tener otros espacios así como lo hicimos con el taller o taller no, más bien la conferencia en vivo, eh, cómo vencer el miedo al cambio, cierto, vamos a tener otros espacios de marketing, de ventas otros espacios muy agradables para que compartamos con todos ustedes ustedes también nos pueden retro retroalimentar lo que venimos haciendo, así que esto fue todo por hoy, gracias Laura, gracias a todo el público asistente los queremos mucho Hablen de nosotros, por favor, retroaliméntenos, eh, háganos crecer. Eh, vamos Eso. a ver algo en ese momento. En ese momento nos comentan, por favor, qué tema quieren ver. Ajá. En ese momento nos empiezan a comentar a partir de la experiencia que han tenido con Subseguros para las personas que ya la están usando y para las personas que acabaron de ver el, el, como el módulo o la, o la capacitación que tuvimos. Nos van compartiendo entonces qué temas quieren ver en cuál quieren profundizar para nosotros irnos, irnos preparando. Listo. Rafael, para contestar tu pregunta, ahí tenemos un, eh, un chat en, en vivo, también podemos, puedes hacer los comentarios allí, pero también puedes ingresar, eh, eh, evidentemente, pues aprovechar que estás en nuestro fanpage y comentarnos vía inbox eh, algunas inquietudes, sugerencias. Todos estamos muy abiertos a que esta plataforma la crezcamos y la hagamos mejor entre todos, no solamente eh, nosotros como equipo técnico, sino ustedes como los realmente conocedores acerca de la temática de seguros en Colombia y en Latinoamérica. Así que mil gracias, un abrazo y feliz sí, resto gracias. De día. Sí, muchas gracias por, por estar ahí, por acompañarnos y pues que tengan una, una feliz tarde. Perfecto, los queremos mucho, hasta luego. Hasta luego.